Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 7 de marzo del 2019 En nombre de todo el equipo de mañana, gracias mil a cada uno de ustedes por permitirnos compartir este contenido Gracias a Telenor, Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas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 Gracias, Mila, Televiaducto, Canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, también al Canal 46, que nos abraza con todo Santiago, la ciudad de los 30 caballeros y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, en diferido, a las 11 de la mañana a través de Canán en el 1014,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 en materia de análisis, comentarios, entrevistas, noticias en el plano local, nacional e internacional. Hoy tendremos al regidor Richard Tejada, dirigente del PRM. Vamos a hablar cómo va el PRM en San Francisco de Macorís. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice... Que para el día de hoy las condiciones del tiempo van a estar muy semejantes al día de ayer. Están interactuando un sistema frontal con una débil vaguada en los niveles medio de la troposfera, lo que está provocando humedad, aire húmedo arrastrado por los vientos del este-suroeste y trae como consecuencia que puedan ocurrir aguaceros débiles en la zona sureste, sur, oeste, nordeste, norte y cordillera central, precisamente en la parte norte anoche estuvo lloviendo en las montañas gracias a Dios por esta lluvia la temperatura se van a mantener ligeramente calurosa durante el día tornándose agradable en hora de la noche especialmente en la madrugada y primeras horas de la mañana en los sistemas montañoso de nuestro territorio nacional. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Y para hoy, producción nos tiene un tema eh, de mucho interés local, municipal, ya que el trabajo de los municipios regular, cómo se desarrolla eh, precisamente la ciudad, y en, y en avance de territorios, y en avance de reglamentos y ordenanzas para ordenar la ciudad, para permitir construcciones, para permitir desarrollo, para permitir eh, edificios, en fin, todo eso tiene regulaciones. De acuerdo al tipo de suelo, se puede construir hacia arriba, de acuerdo también al espacio físico que se tome, hay cierto tipo de construcción, en fin. Son regulaciones que todas las ciudades tienen para irse desarrollando ordenadamente y evitar o tratar de evitar lo que ha pasado en todas las ciudades de República Dominicana, un desorden en el sistema de construcción y de desarrollo, y por lo tanto usted encuentra un barrio que se hace de un día para otro. Y eso trae como consecuencia eh, servicios que hay que luego ponerle y muchas veces no hay ni espacio. ...y ahí tenemos como ejemplo barrios que tienen las calles tan estrechas... ...que no permiten un desarrollo holgado... ...y aquí en San Francisco de Macorís no hemos sido la excepción... ...siempre eh, pasan estas presiones sociales a diferentes puntos geográficos de la ciudad... ...y forman barrios de un día para otro sin tener el diseño ni la estructura adecuada... ...pero también en la parte central del pueblo en la parte urbana, en el casco urbano, hay regulaciones para construir edificios, hay limitaciones para construir cantidades de pisos, hay limitaciones para construir cierto tipo de, de construcción, respetando siempre lo que es eh, estas ordenanzas, estas leyes municipales, también respetando al municipio para que pueda tener, por ejemplo, un libre eh, acceso a lo que son los espacios públicos y una, y una holgada vía de tránsito. Y en este caso hoy vamos a tratar el edificio que ocupa el espacio aéreo en San Francisco de Macorís. Estamos hablando de un edificio que está construido detrás de un centro eh, al lado de un centro médico, al lado de un centro médico que da hacia la calle Salcedo, una calle bien transitada y... Este edificio público toma el espacio aéreo de la acera. Ellos dejaron la acera, ¿verdad?, pero ya a un piso de altura toman entonces con un vuelo el espacio aéreo de la acera. Se trata que este edificio que está construido en la calle Salcedo, esquina de San Francisco, como ustedes están viendo ahí, viola, esta parte de la municipalidad, el espacio aéreo de la acera, hasta dónde esto puede ser eh, permitido, hasta dónde esto puede eh, ser permitido que se construya en la ciudad de San Francisco de Macorís. Si todos los edificios hacen esto y, y toman el espacio aéreo, es como si estuvieran agregándole un metro y medio más o un metro a la misma edificación, eh, solo respetando la parte de abajo, la parte del peatonal. Para mí, no sé si esto es permitido dentro de las leyes municipales, ya con nosotros tenemos un municipalista que nos va a dar otras orientaciones, pero sí, esta parte tenemos que ver cómo desde la sala capitular se pudo aprobar esta construcción y además que esta construcción no tiene parqueo, esta construcción adolece de parqueo, ahí hay muchas habitaciones de hospitales, van a participar e interactuar muchos médicos, la mayoría de ellos por no decir todos con vehículos y no tiene parqueo, no tiene parqueo, ¿cómo? se le pudo permitir este tipo de edificaciones tan grandes sin parqueo, y también que ocupa la parte aérea de la acera. Eso de los parqueos, que ha sido un problema constante aquí en San Francisco de Macorís, la mayoría de las edificaciones no tienen eh, parqueo y se tiene que parquear en las calles y, obstruyen el tránsito, muchas veces obstruyen también la vía de los espacios públicos peatonales y ha traído como consecuencia también para el usuario eh, inconvenientes, dificultades, porque si tienen que ir, por ejemplo, a ese mismo centro sin parqueo, tienen que parquearse dos, tres, cuatro y cinco manzanas eh, más, más, más distantes. Imagínense usted, personas convaleciente, que vayan ahí a, a dar servicio, o también el mismo médico que tenga su vehículo y tenga que parquearlo en, en, en otros lugares, quién sabe dónde, para luego ir a dar servicio allá. Todo esto acarrea pérdida de tiempo, también pérdida de facilidades, y en fin, pérdida de recursos para la misma empresa, para la misma empresa que tal vez eh, ahorrándose un espacio de parqueo cree que con eso se ahorra algo. Sin embargo, se pierde mucho tiempo que puede servir para su servicio, para su labor, para la gestión de sus empleados y también de los usuarios que hacen vida y que tienen que ir ahí a buscar algún servicio de salud. Uno de los principales problemas es el caso del parqueo y también la toma del espacio aéreo también la toma del espacio aéreo que toma este edificio ubicado en la calle Salcedo, esquina San Francisco. Vamos a ver, vamos a presentarle de inmediato a nuestro compañero Francis Rodríguez para que él con su experiencia nos diga al respecto. Francis, muy buenos días. Buenos días, días. Muy Julio, buenos, buenos días. días, amable presidente, agradecido de Dios por la luz de este día que nos dé inteligencia emocional para poder tomar mejores decisiones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 Pero tengo que aclarar, este edificio tiene muchos años, lo que se ha hecho es continuar hacia arriba y tiene la permisología adecuada y no ocupa directamente todo el espacio que comprende la acera y el techo. Son vuelos que han viabilizado desde el origen, porque ya tenemos que hablar de que el ayuntamiento es el que tiene la obligación de regular la construcción en la ciudad. Esto es un edificio de muchos años. Aquí se dan dos casos: uh -huh. falta de parqueo y también el espacio aéreo. Bueno, ese edificio existía con. existe con un parqueo subterráneo. Soterrado, ok. Por eso es que es importante hacer la investigación y tratar de de llevarlo y equipararlo a la permisología del ayuntamiento, que ese, ese es el que tiene la responsabilidad de regular, porque este edificio de la esquina, eh, a, a la sazón es propiedad de Ernesto de Jesús, lo conozco desde cuando era regidor, y tiene sus permisos, el ayuntamiento ha avalado esto, lo tiene también el tema de, de, del materno infantil, si te fijas tiene los mismos vuelitos, hacia afuera pero no hacia el contén porque ahí vi que hay una infraestructura de metal que permite perfectamente en el frente trabajar la pintura si sí, hace un vuelo hacia afuera pero quién es el responsable si el constructor le permiten que hagan y deshagan es el ayuntamiento que por años es el tenemos el caso de la 27 con, con Castillo ¿Cuántas veces se le advirtió a la, a la, a la municipalidad? Si la ley municipal no permite este tipo de vuelo que ocupe sí, la Sí, no, si, si va hacia el litoral de un vecino, porque hay una pared medianera que posee, eh, todo de, de, se describe, que divide un solar de otro. Sí, tú no puedes... sí, pero al frente no. No, no, es decir, porque son, si tú ves aquí hay edificaciones que han aprovechado, eso es correcto, que, tú lo, que se observe. Se puede observar, pero hay que hacerlo en la justa dimensión del que da el permiso. ¿Qué es el criterio que, que se tiene? Los ingenieros, como allí reside un ingeniero, no se parece ser, con, por años yo lo he criticado, que ellos no se pisan la manguera, pero le permiten demasiado. Ahora, tú tienes otros, otras edificaciones de igual número de pisos, y tampoco se le exige parqueo. Bueno, todas las edificaciones deben de exigirse el de parqueo. Obviamente, que entonces, ¿a dónde está el problema? El en que tenemos un, un re, una, una regla, y vuelvo y repito, esto es una muestra, en, eh, me, me apuntan producción, que no es directamente, es para ver el modo de, de construcción, y, y en ese frente, si tú te fijas, hay un andamio, está en la acera, Sí. Si estuviera el espacio aéreo ocupado, no pudiera estar en la acera. Claro. ¿Se ve? Ha, hay una parte del espacio aéreo ocupado, no todo. Correcto, que son habitaciones posiblemente, pero eso existió siempre desde que, desde que se le dio el permiso a ese edificio. Porque tienen una concepción de que es un edificio profesional, luego que el, los dueños hicieran un convenio. Pero eso se está continuando. Esa es la edificación que existía antes y la continuaron hacia arriba. Ok, hay que ver si el, la cantidad de parqueos que hay en esa parte soterrada es equivalente a la que necesita tener por habitaciones. Vamos a escuchar este contacto. Muy buenos días. Buenos días. Sí, bueno. buenos, días buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Eh, me habla Rafael Almanzar. Eh, estoy llamando con relación a la respuesta que da Francis, eh, con relación al edificio. Entonces, eh, si permitimos que eh, cada edificio, por ejemplo, pueda ocupar el espacio público, ¿cómo es posible que el ayuntamiento vaya a los negocios y comercios y quite los toldos que, que habían colocado? Eh, y, y Ustedes tienen imágenes en su foco de cuando el ayuntamiento hizo los levantamientos y quitó los letreros y estaba quitando los toldos que tenían los los comerciantes en la parte frontal de su edificio que ciertamente ocupaban en, en algunos casos ocupaban uh, las aceras, verdad, el espacio aéreo público. Entonces, ¿qué moral tiene el ayuntamiento para ir entonces a, a, a esos comercios a quitar los toldos? O sea, eh, eh, el, lo torbo, que el ley permite sí. para uno, entonces no lo permite para otro. Y, eh, parece ilógico sí. la, la postura de, del comunicador. De Mira, muchísimas gracias por no. Tu estoy hablando y estoy diciendo que debemos de atacar y de, de visualizar al ayuntamiento ya debido de regular esos, ese tipo de construcción. Ahora, los tordos son otra cosa. Me estoy refiriendo a los elementos que pertenecen propios al edificio. Una edificación que se erige hacia arriba, sale un poco hacia adelante, eso tiene una vigilancia del ayuntamiento desde el contén hacia adentro o del edificio hacia afuera y crea, que lo que es válido es que el ayuntamiento sea al que nosotros acudamos a regular claro. su, por, su forma de, de, de dar los permisos. Claro. Porque cuando tú te enfrentas a una construcción ya de este tipo, edificada hace más de 10 años, más de 20 años, 20 años uh -huh. porque esta es una edificación vieja de, en la esquina de la San Francisco con Salcedo, lo único que han hecho es continuar hacia, hacia arriba. Ahora... La permisología del ayuntamiento Es la que se debe Y no este, porque esto es una muestra Simplemente me, me apuntan producción Que no es propiamente para Cargarle todo el Down A, la, a esta construcción Es que hay construcciones aquí Pasa también En, en el ingeniero con, con Calle La Cruz Pasa con la Salcedo Con la 27 con Castillo Igual Pasa de... con la Castillo en la 27, justamente frente al parque. Igual que construcciones hechas al margen del río. Bueno, ya eso fue atroz, pero porque no, incluso... No, no, no, no, construcciones grandes, edificios. Pero, fue, pero ahí fue la... Permiso. Ahí vi yo imágenes de aquí, aquí, que el propio alcalde de San Francisco de Macoría ayudó a la construcción porque mandó hasta retrocavadora en la riada del río Jaya, ahí donde está Gotera. Hay un edificio que da justo... Al borde de la riada. No. Y en ese momento, cuando nosotros lo criticamos, el propio medio ambiente fue a paralizar y encontró al alcalde ahí, dando órdenes en el, en el río, con la retroexcavadora en el frente. Y ya hoy es una pared y un edificio sin más ni menos. Sí. Es decir. Y urbanizaciones también levantadas a la orilla del río. Y urbanizaciones, bueno, los urbanizadores son peor, porque los urbanizadores, a pesar de que saben que tienen que dar el espacio eh, institucional y área verde, ¿ves? Cuando la van a dar el área verde, dicen, mire, es ahí que está, en el río. En el río. Porque no quieren dar un metro de tierra, todo lo quieren vender. Y se supone que del centro del río hacia ambos extremos, el ayuntamiento tiene que exigir y regular que 30 metros, 30, del centro hacia afuera, tiene que estar retirado cada quien. Claro. Mira, ahí estamos viendo el edificio, Correcto. que de la parte alta de vuelo que tiene hacia la, lo que es la acera o la parte del peatonal, toma un espacio. Y deja otro espacio, es decir, que no lo toma completo No lo toma completo porque es parte del diseño. Parte es decir, diseño. que para hacer eso ha debido de tener el permiso de la, del ayuntamiento porque de lo contrario estuviera eh, paralizado. Me gustaría saber la cantidad de parqueos soterrados que tiene, si va acorde con lo que dice la ley por habitación. Ya eso sería otro tema. Pero ciertamente que de quien dependemos nosotros es del ayuntamiento. Claro, ahí está en la El leyes, ayuntamiento es el que tenemos nosotros que definir ¿Cuál es el tipo de permisología que tiene y, a qué, y en qué se basa cuando lo da? Porque en lo particular, vuelvo y repito, porque fui regidor en aquella época cuando ese edificio ya estaba hecho. Sí. Ellos lo que han hecho es continuar hacia arriba. Y ese edificio pertenece a Ernesto de Jesús, yeah. empresario local. Ahí estuvo Agné Casa de Arte. ¿Te okay, fijas? Sí. Y, y, y se está construyendo al lado del, del centro. Que obviamente va a favorecer a médicos y cosas, pero no exactamente que sea el centro. Perfecto. Entonces, el permiso, la autoridad, por años ha ido incumpliendo. ¿Hay, hay una altura permitida en el casco urbano de tantos apartamentos hacia arriba, tanto hacia arriba. ¿Se está violando eso? Eso es lo que tenemos que averiguar si el, par, el parqueo corresponde. No, hacia arriba se está construyendo no, no, cinco no, niveles, no, no. cuatro ya, niveles. Ya eso tiene que tener, porque Obras Públicas es un ente importante. Sí. Obras Públicas no eh, otorga ahí permiso. Ahí quería llegarte. No otorga permiso, sino con... Si no cumple con el espacio Con lo que es el, el, la simiente La simiente es más, yo, Y cuando, lo permitido municipalmente Cuando yo fui regidor Obra pública es vital Cuando yo fui regidor Y también obra pública se presta para permitir No creo Porque hay una Ahí es que te voy a contar Te voy a hacer la anécdota Cuando yo fui regidor No fue uno ni dos los casos Que se apresuraban al ayuntamiento A buscar los permisos Porque obra pública Desde que Recibe el documento, lo primero que ve es si existe la firma de planeamiento urbano. Si no existe, no, ni siquiera lo recibe. Cuando lo recibe lo evalúan y hay un, un departamento importante que se llevó, se llevó de aquí para La Vega y me dicen, me dicen que sería importante y hacer un programa con eso. El tema es la permisología de San Francisco de Macorís para el tema de desarrollo urbanístico. Entonces, que, eso, que eso es lo que perseguimos, Francia. Correcto. Entonces, si sí, partiendo de muestras de construcciones en la ciudad, podemos partir del grado de responsabilidad que tiene un ingeniero cuando se le da la responsabilidad de ser director de planeamiento urbano. Eso es lo que perseguimos. Es decir, eso es lo que creo Fundamental. Eso es lo que queremos aquí en de mañana, llevar a la opinión pública la necesidad de construir un San Francisco Macorís acorde con las ordenanzas y las leyes municipales. Que nuestra ciudad se pueda desarrollar hermosa y fuerte, pero sin violar los derechos de los ciudadanos. L y innova. Innovar es parte de L -I -R. Ahí están todos los electrodomésticos que usted necesita y también les tenemos la rostizadora de pollo fácil de limpiar, fácil de usar, fácil de, de guardar la rostizadora de pollo es innovar porque en LIR les damos todo lo que usted necesite para su comodidad L&R comercial donde todos califican bueno, aquí nos llega del, en el WhatsApp una invitación de Raúl Paredes que nos dice: La gobernación de la provincia Duarte, oye Fulvio, esto, invita a los miembros de la prensa al acto de donde quedarán oficialmente iniciados los trabajos de la avenida Circunvalación de la ciudad de San Francisco de Macorís. Excelente, excelente. Dicho acto será reiniciarlo. Sí, otra. Dicho acto será efectuado este jueves 7 de marzo a las 10 de la mañana en la carretera La Ceja después de Gas, Javier. Bueno, ahí va la Gas, Javier, próximo a la finca y también me ponen la finca del doctor Vincho Castillo. Próximo. <risa> sí. Te esperamos, muy bien. Es para que haya más, más seguridad donde que queda. Sí. Ahí nos envía William Hernández una cita de... Del volcán, parece, de esta vida. Sí, sí, sí. Correcto. Ya luego lo veremos. Mercedes Díaz de San Francisco. Nos envía. Buenos días, nuestro Dios. Le he pedido que Él te dé su bendición. Que guíe siempre tus días y te llene de corazón de mucha paz y armonía. Bendición igual para usted. Gracias. Eso. Ya, buenos días, ¿cómo están? Esta es la. Si es cierto, Fulvio. Uno tiene que. Y se quedó ahí bueno invitarles a ustedes a la gran conferencia magistral que tendrá la secretaria del PRM Carolina Mejía hoy a las 6 de la tarde en la Universidad Nordestana ¿Cómo? están invitados esto es de mañana manténgase ahí en breve volvemos hay más contenido Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Agradecer a tanta gente que nos ve y que nos expresa que le gusta el programa. Que salude a Fulvio, a Raquel. Gracias. Y de nuestra gracias. parte, gracias. Y tú sabes que hay algo que a mí me, me interesa. Tendremos que hablar con alguien que trate eh, el tema, que lo observe. Que los niños, a los padres poner el programa... Y e irse preparando A los niños les gusta el programa Son nuestros fans Son nuestros fans <risa> Que es raro porque este es un programa de análisis De noticias, de, sí, noticia, sí, de sí. entrevistas Y que los adultos somos, o los padres son los que más sí, los, Pero los niños Nuestro saludo a todos esos niños Que ven el programa Qué Y bueno. que están a, adelante, adelante es que con, los De niños, mañana Los niños saben que los queremos y no Y que el trato sí. y el lenguaje Yo digo que tiene que ser que no somos estridentes, que ah, pues. planteamos nuestro puntos de vista acorde a lo que entendemos. Sí, bueno, Pero ahí está el que va a plantear. Esa, esa es la música, la música de las noticias. Muy buenos días, Vladimir Paula. De mañana. Es que ustedes se han ganado el cariño nuestro. Buenos días, hermano. Ustedes han ganado el cariño nuestro. Ay, los niños, los niños. Buenos días, aquí no, presente. No, Dios las ustedes, gracias. Ustedes, ustedes, ustedes, dos. El cariño no. de nosotros. Saludos te mandan a ti. Le gusta la noticia de Diabladi. Ah, pero bendiciones <risa> para todos mis amigos televidentes. Gracias a ellos es que estamos aquí. Hola, Francis. Hola, Fulvio. Aquí estoy, hermano, esperando tu noticia, desesperado. Bueno, Fulvio, inmediatamente entonces te digo, hermano, que Venezuela expulsa al embajador de Alemania por apoyo a Juan Guaidó. Así es, el gobierno de Venezuela declaró ayer persona no grata al embajador de Alemania Martin Kreiner y le dio 48 horas para abandonar el país ¿eh? tras haber recibido al líder opositor Juan Guaidó en el aeropuerto el pasado lunes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 a protestar en contra del imperialismo. Se llevará a cabo una marcha el próximo sábado 9 de marzo. Escuchemos entonces a Nicolás Maduro. ¡Adelante! El 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo, a marchas antiimperialistas. A conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano, a la calle el pueblo, al combate el pueblo, 9 de marzo el pueblo en la calle Bueno señores, ahí están las declaraciones de Nicolás Maduro Vicepresidenta dice estar molesta por la actitud del procurador frente a Miriam Germán Escuchemos entonces a Margarita Cedeño, vicepresidenta de la república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 En contra de todos, de cualquiera de lo que suceda, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea mayor, no es posible que actuemos de esa manera. Bueno, señores, ahí está la posición de Margarita Cedeño ante lo que ha sucedido, ¿verdad?, contra el procurador y Miriam Germán. Muere mujer supuestamente lanzada de vehículo en movimiento en Santo Domingo. Así que se trata de Daniel Sánchez Roa, de 29 años, quien aparentemente Daniela Daniela, fue lanzada de un carro de transporte público marca Toyota Corolla, color dorado, en la avenida John F. Kennedy. Veamos. Según están las versiones y como se ve, nosotros entendemos claramente, categóricamente,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 Él es director de Ornato y Limpieza en el Ayuntamiento de esta ciudad, anuncia, aspira ser alcalde en este municipio. Escuchemos a Julio César Lizardo Logan, aspirante a la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Adelante. Nosotros, en un tiempo prudente de un mes, máximo dos meses, nosotros, eh, vamos a tomar una decisión. Ahora, mi aspiración es que nosotros vamos a aspirar a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Hay cosas buenas en la alcaldía, muchas cosas buenas. Y yo fui parte de esa. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, demasiadas. Yo me siento con la capacidad, la preparación, la determinación, la voluntad para ejercer ese trabajo y esa función, pero si mi partido y el pueblo lo entienden, si no, yo simplemente me sumaré al candidato que ponga y que elijan las bases del partido en una convención interna, que se, será el 6 de octubre eh, próximo. Bueno, ahí está Logan, se lanza a la precandidatura por la municipalidad, por la alcaldía de este municipio. Protestan frente a la gobernación de la provincia de Duarte, miembros del movimiento social y popular, utilizando simbólicamente una cadena. Ahí está Odilín encadenada, supuestamente, ¿verdad? Simbólicamente. Y vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Nosotros hemos decidido encadenarnos porque estos funcionarios representantes del Poder Ejecutivo... ...y del municipio, no han cumplido con el pueblo de San Francisco de Macorís. Decimos a todos nuestros manifestantes que estamos aquí hoy, a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, que en este pueblo no se ha hecho nada. Y por eso, hoy estamos aquí frente a la gobernación, diciéndole a usted, señor gobernador... ...que basta ya de promesa, basta ya de mentira y vamos a trabajar por este pueblo. Ahí está Odilín Morel, señores. Miren, obispo de esta ciudad, dice el presidente Medina, habla con las obras. Escuchemos a Fausto Mejía Vallejo. Adelante. Bueno, pero no tiene que hablar porque se habla también con las obras. El hecho de inaugurar hoy cinco escuelas, un centro de diagnóstico y después ya venir prontamente para el hospital, yo creo que es algo maravillosísimo para San Francisco de Macorís. Entonces la escuela naturalmente indica el futuro de un país y de una comunidad. Así que yo creo que más que palabra, están los hechos ahí también. Ahí está, miren señores, en otro orden el alcalde en esta ciudad, Dice aún que está pagando deudas dejadas por la gestión pasada. Escuchemos a Alex Díaz. Adelante. Aquí hay comercio que en la gestión anterior le dieron crédito a este ayuntamiento y no le hemos podido pagar un centavo porque ese dinerito lo hemos tenido que tomar para los, para los obreros y ellos también merecen que nosotros le paguemos, sin embargo no hemos podido hacerlo por ejemplo te voy a mencionar aquí, hay un señor que quebró el supermercado La Amistad práctica, y que me perdone él, porque se, porque se le quedaron debiendo 3 millones de pesos a ese señor el señor Tomás García, después de la sirena, la estación de combustible le cogieron creo que 5 millones señores en un mes, creo, dos meses, no sé y el señor, iniciamos haciendo algunos pagos al de La Amistad eh, a, al señor Tomás, y, y tuvimos que parar para pagar, atender ese reclamo no? digno y serio de estos obreros que trabajaron y se sacrificaron. Y... Bueno, ahí está, Alex Díaz, el momento de argumentar, ¿verdad? Decir el por qué no se le paga a los pasados obreros. Ministro de Agricultura afirma: acondicionarán caminos en toda la provincia de Duarte. Escuchemos a Omar Benítez, ministro de Agricultura. Adelante. Vamos a hacer un recorrido toda esta zona, a ver los caminos. Le he pedido al director regional Ramón Padilla, que es muy buen profesional, un inventario, un levantamiento, porque quiero ir a los principales caminos, los más importantes primero, y luego los caminos secundarios, porque todos se van a reparar. Pero vamos a comenzar con los que son troncales, donde sale el arroz, pues no queremos que haya dificultad con eso Tenemos ahora Que van a llegar aquí a esta zona Cinco frentes de equipo pesado Estamos hablando Cinco bulldozers Cinco gredas Cinco palas Cinco retro Cada e equipo de eso Tiene cuatro camiones de volteo Tiene un camioncito para cargar el agua Para ir apisonando los caminos mojando Y un camioncito para combustible Porque no quiero se se me pare. Y un solo equipo de eso. Pero el argumento no que hay que ir a San Francisco o Cagutierno, no, ahí está el camisito. Están las declaraciones del de ministro de Agricultura al momento de dar a conocer, ¿verdad?, esa interesantísima información. Ojalá y que sea así. Ojalá y que esos caminos sean acondicionados, sobre todo para que esa producción. Eh, ...no se detenga y sobre todo que siga marchando la agricultura en nuestra provincia. Así que interesantísimo entonces el anuncio formulado por el ministro de Agricultura. Miren señores, en el día de ayer tomó la decisión de entregarse ante la Dirección Regional Noreste de la Policía... Eh, ...a través del comerciante Eufemio Vargas... ...ahí está utilizando y al lado del general... ...ese es Denzi López... ...Denzi López... ...el cual era buscado por tener una orden de arresto en su contra... ...donde se le acusa de herir de bala... ...a Víctor Jesús Alegría Nino... ...ahí está Denzi al lado del general, mírenlo ahí... ...utilizando un suéter... Eh, ...bueno, ropa deportiva, tenis... Y ya ustedes ven, Nino eh, se encuentra en un centro clínico asistencial en estado ¿verdad? delicado, aún recuperándose luego de los disparos, de las heridas de bala que recibió de Densi López en medio de una confrontación. Y que, según se catalogó, Densi llegó de manera repentina, luego de haber discutido, ¿verdad?, horas tempranas en un río. Y luego eh, se volvieron a encontrar en el Parque de Los Mártires. Y ya ustedes conocen la historia.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 Porque la número uno en preferencia y en consumo de todos los nordestanos es agua randy la exquisita. No hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos de nuevo. Bendiciones. Francis Fulvio, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias, bueno, gracias, Vladi, por todas estas informaciones. Y feliz día, Vladi. Sí. Que la pase bien hoy. Mira, eh, Fulvio, amables televidentes, gustele o no a los amables televidentes que son maduristas, yo aún sigo preguntando, o me pregunto, quién tiene la, la verdad, porque estos son episodios que están sucediendo en Venezuela están tomando un matiz muy pacífico en un momento que es totalmente distinto a los anteriores, que eran enfrentamientos. Ahora a Maduro lo han llevado al terreno de entender que no tiene el favor del pueblo. Y si lo tiene, lo ha ido perdiendo. Con esta última decisión, creo que comete un error, debió de ser un poquito más prudente, porque el hecho que el embajador de Alemania Habiendo sabido el mundo Que Alemania reconocía a Guaidó Como el presidente provisional o interino Era obvio que este embajador Asumiendo la política del Estado Que representa, que representa el país, Asistiera al aeropuerto a esperar al presidente Guaidó, que por sus características, vuelvo y repito, es un caso único en Venezuela y es el que mejor posición ha tenido al punto que sigue creciendo su popularidad en la población. ¿Por qué? Porque hay una, una población que lejos del bailecito maltramado de Maduro, dejó de verlo como su presidente. Totalmente. Entonces, creo que la decisión de, de declarar no grato el Estado, el, la República Bolivariana de Venezuela, en la figura de Maduro, a un embajador tendrá que hacerlo con los demás, porque no fue solamente el de. El de estamos hablando de más de 55 países. Claro, claro. Y tendría entonces una crisis de, derecho interna, de asuntos internacionales que le va a producir una réplica más poderosa que la que él puede producirle con de expulsarlo. Es que ya Maduro no encuentra qué patadas dar, porque él simplemente no, es, no tiene una base legal. Y lo que se está pidiendo en Venezuela es elecciones de emergencia, que hayan elecciones libres y democráticas en Venezuela. Eso es lo que se está pidiendo, no es, no es otra cosa. Ahora... Si Maduro no acata eso que se le está pidiendo la comunidad internacional y se le está pidiendo también parte del pueblo de Venezuela de elecciones de emergencia, las consecuencias pueden ser peores, pueden ser bien difíciles. Es lo ya que digo. ya eh, todos los allegados a Maduro se le canceló su visado hacia Estados Unidos como parte del de protocolo que tienen, la agenda que tienen de sanciones ante Venezuela, la parte económica y ahora vienen con esta parte de los permisos a viajar a otros países y eso va a incluir prácticamente todos los países que también eh, están apoyando a Juan Guaidó como reconociéndolo como presidente de Venezuela. Bien, aquí en el plano nacional la vicepresidenta dice estar molesta, por la actitud del procurador frente a la jueza Miriam Germán. Las declaraciones de Margarita Cedeño fueron claras y contundentes acerca de este tema. Precisamente, no limitándolo simplemente al plano de la mujer, porque mañana se celebra <coughs> el Día Internacional de la Mujer, no, sino la forma como lo hizo. Pero vamos a escuchar... Yo creo que eso va, va a retumbar en los oídos de, sí. del procurador. Mientras vida tenga. Vamos a escuchar eh, los pronunciamientos de la vicepresidenta Margarita. Vamos a escucharla. Es importante que la escuchemos nuevamente. Lo que ocurrió ayer no puede volver a ocurrir en el país.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 En contra de todos De cualquiera de lo que suceda Sea hombre, sea mujer, sea joven Sea mayor No es posible que actuemos de esa manera yo no Un escu... tan claro Yo francia? no había escuchado bien en Cuando se pasó en el ¿Y principio tú Que de... tú lo tocas Tú, tú sabes mm -hmm. que dijo Miriam Pero yo no sabía que se atrevían a tanto Yo no creía que se atrevían Correcto. a tanto Mira eh, Una de las frases más eh, que ella recoge en sus declaraciones, me refiero a Miriam, ayer, es que un canalla, y vimos aquí como describimos lo que es la palabra canalla, y a quién se le imputa, pero las declaraciones de la vicepresidenta están muy bien estructuradas, y es que hay un contenido ahí, que ya nosotros se supone lo habíamos superado, ustedes recuerden, si hay alguien que recuerde, que aquí por una llamada se le hacía un expediente a cualquiera para hacerle daño. Sí. Sí. Esa etapa fue la que nosotros superamos en el 2002 cuando, tra cuando llegó el Código Procesal Penal a hablar de principios sí. y de derechos. Pero mira qué pasó en el 2002. Donde ese la, caso. la presunción ya no es, la presunción que yo digo, pero mira, a mí me luce que tal cosa, tal cosa... Eso no es para usarse en contra de nadie. Mira Incluso que, no lo aceptan. Uh -huh. Mira qué pasa en este caso. Mientras ha hablaba el procurador, ya ha terminado. Quien sale a decir que eso es ilegal porque viola el protocolo. Paliza. Es paliza. Y es, que debió de hacerlo y, el y, presidente. Y es, y es la diputada eh, eh, Josefa. No lo hizo el presidente Danilo Medina. No lo hizo Ramé Camacho. No lo hizo reinado Pared Pérez, ni lo hizo el otro tampoco, los otros. ¿Por qué? Ellos sabían, es muy posible, eso es lo que se dice. Bueno. Y con su silencio otorgaron. Pero fíjate una cosa, cuando se toma la entrevista del de magistrado Moscoso Segarra, creo que Paliza intentó establecer su vínculo con un padrón, del partido de la liberación dominicana. Sí. A lo que el presidente. Un momentito. Ah, no, no, de una vez, de una vez. No, eso no tiene relevancia sí. porque ya eso. Sin embargo, y aquí. cuando cayó. se está timando la moral, honra de una persona, independientemente. Supongo que sea verdad. Suponiendo. ¿Era el escenario? No era el escenario. Porque me imagino que si tenía ese prontuario, ese, ese ingrediente y esas objeciones previamente estudiadas, no iba a estar a ella sentada evaluándose, ni así siquiera es. hubiese sido aceptada en la lista. Así es. ¿Sí o no? Claro, así es. Pero, Por eso nos referíamos que con esta acción no solamente daña la moral de una persona, sino que dañó el propio proceso. Ya la gente, me han expresado mucha gente que le importa lo que elijan ellos. Sí. Es decir, que puso en tela de juicio la calidad de selección que pueda tener el propio Consejo Nacional de la Magistratura. Es más peligroso todavía. No, lo de que él dijo está bien, que lo diga. Porque ayer incluso intentaron resaltar la imagen de la magistrada. En una rueda de prensa porque lo que dijo, lo que dijo Bolívar Sánchez, el, el especialista que casualmente fue quien vino aquí a la investigación uh -huh. de Emily, sí. da una declaración que sorpresivamente se encuentra que ese número estaba relacionado con un individuo ligado al narcotráfico. Que tenía pero, dos meses de muerto. Pero un individuo que se suicidó, sí. que no sé, que ya no tenía objeto investigarlo. Y dos meses de muerto y dos meses de muerto, a el constructor de una casa de la magistrada, que en algún momento Ay, tuvieron que cruzar palabras por el teléfono, y dice Bolívar Santo a Sánchez, estoy casi seguro que la moral y honra de la magistrada, de haberse enterado qué calaña de individuo era este, ella no, hubiese, no se hubiese ligado. Claro. Es decir... Quieren sacar la pata del procurador Pero Bolívar, mira. que no estaba en el ámbito político, sino ahora que entra, sí. en una rueda de prensa que debió de, debió de ser pospuesta o dejarla, así, o dejarla así, porque se están metiendo más para el hoyo. Sí. Por otra parte, Francis, siguen las muertes, los feminicidios. Una mujer lanzada supuestamente desde un vehículo, un movimiento en Santo Domingo Ay, Dios mío, qué... por esta persona, eh, Daniela Sánchez Roa, de 29 años, quien supuestamente fue lanzada de este carro marca Toyota Corolla, color dorado, en la avenida John F. Kennedy. Eh, eso también se, se une a otra que fue eh, asesinada en, en San Pedro, Ahí tenemos a Daniela Sánchez Roa, de 29 años, y el conductor del carro. Eh, en este punto tan delicado, donde siempre de aquí hacemos un llamado a todos los hombres a que detengan la violencia, que detengan la violencia contra ellos mismos, la violencia contra las mujeres, detengan esto y que no ocurran más, que no hayan más cifras, que eso, por favor no continúe sucediendo bueno, eso es lamentable bueno eh, vimos ahí nuestro amigo Logan y es colega nuestro, regidor decir que aspira a la alcaldía y lo hace con un énfasis que estuvo allí que eh, renunció de la alcaldía de Ornato, del, de ornato y Limpieza y él dice tener la experiencia, le auguramos éxito a eso, nuestro amigo. Y eso es bueno que gente joven, claro, que, que gente seria se, se, sí. se inspiren y se interesen por eso. Entonces la protesta frente a la gobernación, pero Odilí no haga eso. Porque Odilí sabe que, que ya han iniciado en este proceso las obras que le hemos demandado, sí. el gobierno lo, lo había propuesto para esta etapa de de la campaña, y el pueblo que recibe como dádiva o como favor lo que nos corresponde por derecho. Ya van a construir el puente de Ugamba y el otro de Vistelvalle. No, ya esa ¿y parte ahí no sé. Ah, bueno, bueno. Pero vuelvo y repito, hay que saber que nosotros en la política, en los dominicanos, no hemos acostumbrado y le hemos aceptado que la política, partiendo de la política, oigan esto, y de la función que el político ejerce, cuando realiza algo lo hace por un, por un deseo personal y como si fuera un favor, sí. cuando es un deber. ¿Es un deber porque es funcionario público? Deber cumplir, y eso es lo que está pasando. Cuando el ciudadano conscientemente entienda que no nos podemos seguir ciñendo a recibir de los políticos como favor lo que ellos tienen que entregarnos como un deber, no vamos a cambiar. Bueno, LIR Comercial te innova, todo lo que tú necesites en tu hogar siempre va a venir más moderno. En LIR Comercial innovamos ahora con los rostizadores de pollo, fácil de lavar, fácil de usar, fácil de... Guardar rostizadores de pollo en LIR comercial donde todos califican. Bueno, amigos del WhatsApp nos habla Juan Carlos de Cenoví con un video. Pero bueno, ¿y qué es esto? No hay agua en Cenoví, no hay agua. ¿Ay? No hay agua en Cenoví. Pero hablen eso. Vamos a ver. Ahí, Ahí está. está. Ahí vemos a Juan Carlos por falta de líquido. No hay agua en Senoví. No y el aguadructo pasa por ahí. Bueno, Juan Carlos, ahí está la denuncia en Senoví. Reclaman agua a los moradores de Senoví. Yudelka Rodríguez de San Francisco, buenos días. Me gustaría saber la opinión de Fulvio respecto a las excusas que pone el alcalde. Para no pagar a los ex obreros del ayuntamiento. Ya más adelante. Interesante, interesante. Daré, eh, Fulvio dará una respuesta o una opinión. Gracias, señores. Así este ha sido el bloque de noticias. En breve regresamos con más contenido en su programa de mañana.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 eso no procedía y por tanto nosotros no estábamos abocados a, a, a destituir al alcalde o, o suspender, suspenderlo suspender porque, no porque se, no realmente se, no eso, se... eso es una acción simplemente eh, civil entonces cuando el, el artículo que 42 44 de, la, 44 de las 176.07 te dice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 No la no, tienen Hemos tenido problemas. Pero hay una cosa que tengo que... Lo que es que... que cuando tú, tú ves una, una universidad privada invitando a un dirigente de alto nivel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 Gracias por permanecer en de mañana. Bueno, ya tuvimos la entrevista con este joven Richard, que es regidor, muy aguerrido, se ha preparado para eh, ser eh, presidente. El muchacho sí. No me supo decir ahí por qué no tú, se ve. quería tú, tú querías y... como apresarlo, como acorralarlo. ¿Tú, ¿tú crees? No ¿verdad? haciéndole preguntas porque él se expone a en lo, en lo público uno se expone a todo eso. Sí. Ahora yo soy muy respetuoso, no no claro claro, eh, siempre guardando cierto respeto porque la verdad es que no lo pero, vamos pero a, bueno, a, a sacrificar en la propia es, en es, la propia casa. Es, es bueno el tema que la juventud se interese por los casos sí, políticos y que interactúe con la, pero política pero que lo tengan con conciencia no por sí. lo que me van a dar, Exactamente. que ahí es lo, mi preocupación porque si es más de lo mismo entonces vamos a inquistar en la política joven el mismo flagelo del cual debemos de librarnos. ¿Por qué tenemos eh, eh, funcionarios electos que hoy no nos satisfacen? Porque simplemente se le midió lo que daban y lo que ellos tenían de poder para que la gente votara por ellos, pero no porque había una verdadera y clara idea de lo que son sus capacidades. ¿Y, y, y para qué dan y para qué no dan? Vemos de todos. ¿Ve? Sí. Entonces, eso es mira, parte. Francis, tú tienes... Raquel iba a decir eh, algo. está excusada y, y ha tenido una, un permiso. Sí, mira... Y, y vamos a seguir nosotros, con, eh, por esa razón ustedes nos ven a nuestra compañera, ya se integra más adelante, mañana. Hay, hay un tema bien importante, que es? que es el tema de los caminos... Que anuncia agricultura. Los caminos que va, productivos. Que va a condicionar los caminos en toda la provincia de Duarte. Yo quiero tomarle la palabra al ministro de Agricultura, Osmar Benítez, y también al gobernador, y que de una vez y por todas los caminos principales de la provincia de Duarte puedan acondicionarse todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, Francis. Vamos a permitir a doña Felicia sí, que, nos traiga, Felicia que el nos traiga el cafecito, que siempre nos hace bien. Muchísimas gracias, Felicia. Yo gracias. quiero que cada uno de nosotros entienda, la gracias. región nordeste del mundo entienda, que la provincia de Duarte es una provincia con más de 1.700.000 tareas dedicadas al cultivo de cacao, pero que tiene, con lo que es la guarana, con lo que es eh, la marga, con lo que es eh, Bajo Yuna y esa zona ahí pegando ya con la María Trinidad Sánchez, tiene cerca de 380 mil tareas de arroz. Entonces, todos esos caminos vecinales, todos esos caminos conuqueros, todos esos caminos que entrelazan comunidades, necesitan readecuación, necesitan acondicionamiento. Uno, por la parte productiva para que no se le pierdan los productos a los agricultores y otros también para que le mejore la calidad de vida a esas comunidades, a esos municipios que viven en esas comunidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, Fulvio, tenemos un contacto. Que te interrumpa. Tenemos un contacto, vamos a darle paso. Sí. Buenos Buen, días. Buenos días. Buenos días, Fulvio Francis, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Gracias. Buenos días. Buenos días. voy a adiviarle un poquito el tema Fulvio. veo ahí que veo que, lo, que este país, yo no sé por dónde es que lo, lo pensamos derrumbar, bueno, no es derrumbarlo es derrumbarlo, eso que está pensando mucha gente en este país, a costa de su beneficio veo lo, los importadores de Juca, quejándose están al, mejor, al grito dice una nota sus negocios se le están afectando como que son bombitas de esas que usan para los pacientes asmáticos Ay, Dios si no van a usarlas, se van a morir. Sí. O sea, que la rupa se convierte en un alimento, en una medicina para los jóvenes. Yo no entiendo qué vamos nosotros a hacer en esta sociedad. Y han cerrado o sea, muchos negocios, doctor. me dice. dicen que hay negocios aquí en Macorís que se ganan por noche hasta 40 mil pesos del alquiler de esos instrumentos. Óigame eso, a costa de... Que los hospitales están llenos, a veces de, eh, van muchos pacientes, y que nosotros que estamos pagando esa situación en los hospitales, que no hay esto, así que no hay aquello, pero a ellos no les importa enfermar la juventud porque ellos se quedan con su mazo, como dicen. Así es, doctor, así es. gracias. Y gracias. Más buen día. Muchísimas gracias, doctor, por este aporte que usted nos hace siempre que nos llama. Bien, eh, le decía que los caminos vecinales, los caminos de sacar troncales, de sacar beneficia tanto al productor pero también beneficia a la comunidad eh, por ejemplo hay comunidades distantes aquí en San Francisco de Macorís el guineal por ejemplo sí. o la zona de allá de Chinguelo sí. que se le pierde la cosecha a los productores porque no tienen cómo sacarla a los mercados y el ministro de agricultura bien hace en adquirir maquinaria para desde ahí y unido a otros ministerios arreglar los caminos. Ahora, lo que esperamos es que del dicho al hecho haya un espacio de posibilidad y que verdaderamente se hagan. Tenemos en estos momentos que preparar los caminos vecinales porque la cosecha de arroz entra en abril, ahorita en abril, la cosecha de cacao eh, fuerte, fuerte empieza en, en mayo junio y si esos caminos no están bien preparados si esos caminos no están bien habilitados es mucho lo inconveniente que le da pero también la cantidad de viandas de víveres que, que producen que la mayoría al bajarlo de la loma en cargas y, y, y caerse y volver a montar todo eso trae como consecuencia que la calidad de ese producto sea de muy mala calidad entonces no tenga como accesar al mercado por por tantas competencias que hay, y ahí quien pierde, pierde el productor. Y yo quiero que Producción ponga nuevamente esa noticia que salió hoy al principio del ministro de Agricultura, Amal Benítez, hablando del de acondicionamiento de los caminos en la provincia de Duarte. Porque en la mayoría de los casos, lo que hacen esos... Eh,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 y un camioncito para combustible porque no quiero que se me pare. ¿Y un solo equipo de eso para el argumento no que hay que ir a San Francisco o Cancún no no ahí está el camioncito bien ahí estuvimos escuchando de cinco frentes que se van a destruir los trabajos en la provincia completa cinco frentes que cinco se van a, a, a destruir a distribuir cinco bulldozers Gredar cuatro camiones pala volteo y también camión de agua van a identificar o tienen identificadas cinco minas de extracción de material para sacar el material para arreglar la, las calles. ¿Qué sucede casi siempre? Primero, venden el gasoil. Venden el gasoil. ¿eh? Segundo, venden el material y rompen a sacar material y a venderlo. Desviarse y a llevarlo por diferentes lugares, menos a la calle donde tienen que ir, menos al camino donde tienen que arreglar. Y empiezan un corre-corre, y al fin de cuentas solamente arreglan aquellas que son más visibles, aquellas que están donde el periodista puede llegar o la prensa puede publicar. Y esos cinco frentes se convierten simplemente en cinco espacios para personas personales beneficiarse. Eso es generalmente lo que pasa. Y pasa el tiempo y después vienen las lluvias y no hay tiempo para continuar arreglando lo que se quedan atrás. Primero, seleccionar bien esas minas y ponerle supervisores a esos frentes. Pero que sean supervisores serios. Atención, Juanito Antiguo, gobernador de la provincia de Duarte. Sé por qué se lo estoy diciendo. Y yo, ahí Rompen a vender el material. Estará ahí frente a la gobernación. Rompen usted? a trasladar camiones para otros lugares, para fincas personales, particulares. ¿Cómo va a ser? Sí. Así es. A desviarlo pues, para intereses personales y a vender camiones. Pero entonces, pero entonces ahí a, a los camiones también. Hay finca que también equipada ya. Pues son, no, eso No, tiene, que tienen carreteras, que, que tienen caminos. ¿tú, tú sabes que existe la ley de cuota aparte, claro. de reforma agraria. Sí, sí, sí, claro. Que, que sí, en la medida que la se benefician los propietarios de fincas, el Estado toma el 25%, un 25% sí, de sí. la totalidad. Claro. Y entonces hace... Por canales o Por carreteras. canales, y entonces reparte sí. pedazos o porciones... A campesinos que no poseen las tierras sí, ¿Por qué? Sí, sí. Es una forma de que el terrateniente Devuelva parte de la inversión que hace el Estado En favor de sus tierras Cuando le lleva la luz Cuando le lleva el reguío Cuando le hace los canales Y el Estado Aparte de proporcionarle a la comunidad Vías, caminos, arroyos Es decir, canales y electricidad una proporción claro. de esas tierras son aportadas por los terratenientes que debiera de cumplirse a pie de la letra, para debiera que haya menos sí. pobreza. y menos pobreza. Y es allí donde reside uh -huh. el desarrollo, porque claro. fíjate una cosa, cada vez que el campesino es desplazado de su hábitat, de su área de trabajo y es enviado a la ciudad, estamos creando cinturones de miseria, claro, así y es. estamos desbalanceando la producción de alimentos y desbalanceando a la familia. Sí, así es. El que no tiene la visión amplia de que todos ejercemos una función vital para el desarrollo de la sociedad, entonces no tendremos sí. desarrollo. Y mira. Es un esfuerzo que aplaudo del ministro de Agricultura. Osmar y que le vamos Benite. a tomar la palabra. Y le vamos a tomar la ¿Y palabra. ¿Y por qué ahora, Porque Fulvio? Porque el a un Ministerio año de, de Agricultura de, no tenía... A menos de un año de la elección... Eh... Sí, bueno, ok, bienvenido que vengan. El agricultura, el ministerio, había abandonado esta parte. Y las maquinarias estaban todas obsoletas, acabadas, y terminaron en fincas particulares. Eso es la verdad. Y ahora se hace un nuevo esfuerzo con dinero del pueblo y se invierte en maquinaria para arreglar los caminos del pueblo. Y eso está bien. Ahora, hay otras maquinarias que se alquilan. Y esa maquinaria que se alquilan también se le alteran las horas de trabajo. Óiganme bien, también se le alteran las horas de trabajo. Y se hacen reportes alterados. ¿Para que le paguen sin Realizar las horas de trabajo que debió de haber realizado. Y este equipo que fue comprado, considero que fue comprado, es la información que tengo. Con dinero del pueblo y que se van a hacer cinco frentes de trabajo aquí, en la provincia de Duarte. Lo están esperando otras provincias también, porque también necesitan esta labor, pero ya van a estar aquí. Lo que hay es usarlo bien. Y que esos camiones cuando salgan para el camino de Chinguelo, que lleguen a Chinguelo, que no se desvíen a una finca particular, o cuando vayan para el camino de la Guarana, que llegue al camino de la Guarana y que no se desvíe para otro punto particular, para un solar, para hacer un relleno en un solar, o hacer un relleno en un parqueamiento, o para hacer un relleno en otro espacio que no sea para lo que vino destinado que es generalmente lo que pasa, y también con el trasiego del combustible, para esas mismas maquinarias, se sabe por hora lo que esas maquinarias consumen, y se puede tener un registro serio y honesto de esto. Y esos caminos de las lomas de San Francisco de Macorís, que hay comunidades todavía incomunicadas en el siglo XXI, que no tienen lazo de unión de caminos, que ellos puedan llegar en vehículos. De una vez y por todas se hagan. De una vez y por todas se puedan hacer. Porque en eso es que debieron de estar hace tiempo. Y no lo estaban y no lo están. Esperamos que con este operativo llegue a los puntos más neurálgicos. Ministro, y no solamente lo más importante. Ok, lo más importante primero, ok. Pero que no se quede ahí. Sino que pueda llegar hasta aquellas comunidades pequeñas, que lo que hay tal vez son 30 viviendas, 50 viviendas, pero ellos también son dominicanos y necesitan que sus caminos estén bien, pero muy bien acondicionados. Y ahora en víspera de esta cosecha de primavera de arroz, que no se pierda un grano de arroz. Los bueno. caminos del Bajo Yuna están todos eh, malos, en malas condiciones, en muy malas condiciones, y necesitan reparación. Toda la provincia de Duarte, la mayoría, esperamos que esos equipos sean bien usados, bien usados como deben de ser, y que se haga el trabajo como necesitan los agricultores dominicanos. Bueno, gracias Julio por tocar este tema y tomándole la palabra al... al Ministro. ministro de Obras Públicas, de, de Agricultura, de, de agricultura, que ha tenido muy poca incidencia. Yo creo que la el revuelo ha estado en que la visita sorpresa ha sustituido todos los ministerios. Bueno, la visita sorpresa ha sustituido todos los ministerios, es como dándole una galleta en la cara. <risa> ¿Alguna recomendación, Fulvio? <risa> si usted quiere verse bien y también ver los caminos bien arreglados, óptica, máxima visión cuida sus ojos, óptica máxima visión, las mejores marcas internacionales de lentes. Tenemos también profesionales nacionales e internacionales, unas atenciones exquisitas de nuestro personal, análisis de la vista gratis y monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial, te hacen ver bien, también cuidando tu vista. En óptica máxima visión tenemos la solución a tu vista. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Supermercado Almanza, les recuerda que no deben salir de las Guaranas, porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Supermercado repleto y por departamento, ahora unido a Únase, Te puede ganar miles de pesos en premios. Por cada 500 pesos de compra participa y gana fines de semana, televisores, crucero para dos personas y participa de la campaña ECOBOLSA. Con ello procuramos reducir el uso del plástico y así ayudar al medio ambiente. Esto es calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad y recuerde tan nuestro como Las Guaranas, supermercado Almanzar. Entonces los amables, salud, eh, gracias a los amables televidentes que ya eh, han estado en contacto con nosotros aquí en De Mañana. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y aquí estamos brindando el contenido de hoy y a la verdad que uno ve a veces tantas buenas intenciones de querer hacer algo y tantas gentes entonces tratando de servir de obstáculo para que esto se haga mientras tanto el pueblo no se le puede exigir más paciencia no se le puede exigir más espera las soluciones que está pidiendo San Francisco de Macorís. Uh -huh. Tiene 20 años pidiendo las mismas soluciones. Qué bueno que ya van a, a continuar el proceso de la circunvalación. Sí. Qué bueno que se están haciendo eh, también en el hospital regional que se está trabajando. Recuérdense del puente de Ugamba, del puente de Vistelvalle, de esa pequeña. De Cañada Grande. De la cloaca de la ciudad de San Sobre Francisco Sobre todo Manuriz, la cloaca Que es un desorden medioambiental Es una catástrofe ambiental Lo que hay aquí Lo que estamos nosotros haciendo con nuestro río Destruyéndolo, dándole de, todas las heces Y todas las habla, aguas residuales y químicos al río Hablando sí. de eso De lo último que tú has dicho No lo voy a repetir Tú hablaste de FFK. Este es. es Ah, es. Eh, ayer la Procuraduría dio una rueda de prensa donde dice, no estamos investigando a Miriam Germán. ¿Y para qué hicieron ese agravio tan fuerte? ¿Para qué y le intervinieron? Lo dicen, la... Y le dicen que, ¿Para él, qué le intervinieron que eso, fue sorpresa porque ellos dieron un número, pero que no era ella, que era otra gente pero para qué hicieron el procurador hace eso, que bien hecho está por ella que recuse al, al procurador, no está en condiciones de presentarse a la corte, a donde ella es eh, juez y presidenta. Todo eso a mí me preocupa, Fulvio, y lo traigo a colación, porque aunque ha sido un debate constante en estos días, es por lo que entraña tener el órgano de poder, el órgano de poder, que en principio se forma con el criterio de que es la representación de la sociedad y vela por la sociedad sus derechos y sus intereses pero la sociedad es un enunciado cuando hablamos de que la sociedad se compone de los ciudadanos y ciudadanas de un lugar determinado, en este caso República Dominicana. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que tratándose de un órgano de tanto poder de investigación y sobre todo de judicializar hechos partiendo de una investigación que ahora, por ser revestido de la condición de Procurador General de la República y los procuradores fiscales tienen la calidad para presentar de cualquier persona alegatos y que en mejor de los casos es evaluado obviamente por un juez antes de... De emitirlo, De Pero en lo peor de los casos, como ha sucedido, que han emitido una decisión por, por contacto a una juez que desconocía quién es el número y quién es la persona. Que de haber sabido que era de Miriam Germán, no hubiese tenido ningún tipo de situación. Pero, ¿dónde? Esa es la juez presidenta de la... Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público arremete de esta forma sin tener abierta una investigación en su contra ni tener particularidad con ella lo dice aquí Bolívar Sánchez por favor ahí vamos a ver no estamos investigando a Miriam Germán Cuando esto se produce Yo quisiera saber De qué forma se puede recoger Todo Lo que ha corrido Desde el joven procurador Porque muestra su inexperiencia Su ineficacia Y su falta de De tacto poniendo en juego ahora mi salvaguarda como ciudadano. La tuya, la de Fulvio, la de cualquier ciudadano. Y bien decía Pelegrín, que ya luego estaré comentando sobre ese tema, que refleja más que la acción de una autoridad refleja la acción de un individuo que a costo de lo que sea, quiere conseguir algo. Así es. Que Dios nos cubra con su misericordia y ponga en esos individuos que tienen el poder de definir porque anoche me decía un abogado, amigo, un hermano, el derecho anda de viaje. Si esa es la regla que nos van a imponer, aquí cualquiera está expuesto a que un individuo de la categoría del procurador le cree un expediente hasta cuando estamos en contra. Así no. Ahí no hay Estado social, democrático y de derecho. Eso es lo que a mí me preocupa. Que se haga una regla y una práctica. De que aquí se pueda insurpar, eh, dañar todo lo que hemos logrado de, en principios derechos para el ciudadano. Así es. Muchas gracias, Francis, por este comentario. Breve tuyo, reflexión. Esta breve reflexión y gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en De Mañana. Recordarle que hoy es jueves, Diagnóstico Social, con la doctora Andrea Manjarela. Ella se quedará con nos vemos mañana. Muchísimas gracias.